gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza Programa de Paua.cl donde nos dedicamos a conversar, hablar, comentar y quizás ser un centro de madres de las noticias de videojuegos de la semana ah, ya empezamos a, empezamos a al tiro Dije dije quizás, dije quizás Soy Snow, junto a mí me acompaña Metaru ¿Cómo estás? ¡Woo! Bien, bien. Creo que acabamos de mejorar inmediatamente la calidad de la presentación de la última vez. Ya estamos una generación antes, antes estábamos en 2D, ahora estamos en 3D. Todavía no hay fondo para el palpituer pero está en proceso. Sí. Así que vamos va, va a abrir un coffee para que Metalu pueda instalarse en algún fondo. La, la próxima semana va a tener que capturar un movimiento. De claro. Vamos a comprar una Kinect para poder... Tener mejor calidad, ¿cachai? Con el con el modelo. Te voy a amarrar un control de switch en cada mano. Voy a hacer como bayoneta, pero con controles de switch. Y así va a funcionar esto. Sí, obvio. Así funciona la captura de movimiento, ¿no? Sí. Voy a tener que bailar como bayoneta y. Tú sabes, a mí lo que me inspira. Única y exclusivamente es mejorar sí. Siempre la calidad Siempre pensando Nada por... más que eso Sí. Bueno, eh, como se habrán dado cuenta No está Tenecan debido a, a un temita personal Que nos solicitó Así que eh, podíamos correr el programita Pero nosotros también tenemos compromiso los otros días Así que sorry Pero lo vamos a tener no. que de la próxima semana no, si Mira, mientras haya uno de nosotros Estaremos todos juntos Claro. Y, o sea, ahí ahí pero, la Fony no dice. Mete X versión PC 1. PlayStation 1. <risa> sí. ¿Sí? sí. No es ¿no la versión Super Nintendo, sino que la versión PlayStation 1. Versión eh, Sega Genesis. Perdóname. Ahora no. ah, sí, perdón. Trincas. Perdón. Por favor, no. hay un brand Como Comodore 64. Ya basta. Épale <risa> mis rodillas. <risa> Oye, partamos con las noticias de esta semanita, porque inclusive hoy día salieron bombitas y ¡pam! precisa. No, pero eh, notable, notable el timing, de esto fue como, en un momento es como, ya, y se lo dejamos pasar, mejor eh, eh, tomemos otro camino, tomemos un día, lo, no, no, no, no, no. No, Menos mal que no pueden ver la pauta, porque la pauta es como, eh, ¿quién, ¿quién es el técnico. La noticia sí, que sí, debería sí, dar el tren sí, la vamos a tener que dar en nosotros sí. Oye, ¿te parece que ya que tú vas a tonar, vas a dar la noticia de esta semana y hay que, hay que ponerle una fanfarra y todo de hecho debe decir a Fanny ahí en, en producción que por favor, cuando venga la noticia de la semana haga un flasheo de, de de gaturros de para darle tú, sí. más... De, de los, de los, de los mininos, ¿cachai? De los, un flasheo ah. de Michi, ¿cachai? Para darle más importancia, para subrayar la, la importancia de la noticia No va a tener nada que ver con las noticias, pero no importa, porque hay que estar Está en tu ¿no? a ver. Ah, ya, pero, entonces sí. no dije nada. Ah, está bien. para Una próxima Dan, edición. Dan oh, y no, Bernardo. Oh, sí. ah, por último, póngale orejas de gato a Pato para que eso genere un impacto, un recuerdo... <risa> <risa> un, <risa> un impacto no, emocional. por favor, por favor no. Saquen, saquen los audífonos de Gatita, eh. porque la que se viene hoy día tan, tan tan potente, mira, parto yo entonces, Pato? Le tu una idea, <ríe> mira, mira, lo voy a dejar guardado, lo voy a dejar guardado para la nota, yes. por favor ya, lo voy no, a lado. Es que eso eso va, va a servir, créeme, esto va a ser importante en el futuro, va a ser más fácil para poder digerir la noticia Para que la gente, así se manipula, así se, así se editorializa en PAWA.cl no, no, la no? La no. <risa> <No. risa> Ya, oye, eh, démosle, démosle porque ya, ya aparte, hay mucho que hablar Partamos con eh, las noticias más cornetas de esta semana. La, la fue en tiro canjeando. Ya me pondré el. No, no hay. Ah, vale. No hay. No hay emote no para puso, eso. Me quito el sombrero. Sí, sí, sí, ah, <ríe> no. Pues me quito el sombrero, entonces te lo podéis quitar. No, boludo. ¿Por qué me juego con el sombrero de gato, entonces voy a estar ahí. Ya. Hasta que alguien canjeea. Ya, Oye. Ya, primera noticia de esta semana. Eh, más que una noticia, es una situación bastante curiosa que se dio eh, en uno de los. Con respecto a un juego que se lanzó este año. Que es Hi-Fi Rush. Para los que no lo recuerdan, y no los culpo si no lo recuerdan. Eh, fue este juego que se lanzó a principios de año. ...con una estética bien self-shaving... ...juego de ritmo... ...que hizo mucho ruido... ...que la gente lo amó bastante... ...tenía una, una propuesta bastante entretenida... ¿Sí? ...y que... Eh, ...según lo que se comenta en este artículo... ...y esto es de parte de un... Eh, ...un... Eh, de, ...de parte de uno de los editores de GameSpot... Eh, ...Jeff Gruff, ...es lo que menciona en un podcast... Es que según lo que él ha conversado con sus contactos de la industria. Eh, el juego tuvo muy buenas reviews. Tuvo mucho alcance. Hizo mucho ruido. Pero no logró hacer la cantidad de plata. que tenía que hacer. Ahora. Obviamente, dentro del contexto de este. de este, de esta declaración. Él dice. Claro, porque. ¿Y cuál, fue la ¿Cuál fue la culpa de esto? ¿Fue porque eh, el juego salió día uno en Game Pass? ¿Fue porque salió de sorpresa? ¿No hubo absolutamente nada de marketing? Eh, ¿cuál, es el, eh, ¿Cuál es la métrica para decir que no le fue bien? ¿Te das cuenta? Uh -huh. Entonces, eh, y, y esto de nuevo, esto viene de la mano de lo que se había hablado hace un tiempo atrás de que lamentablemente Game Pass... Hace que los juegos pierdan ventas No que ganen Claro ¿Te das cuenta? Entonces es... Entró... La gente entró como en shock Porque bueno ¿Cómo es posible que este juego Que le había ido tan bien Que tenía tan buenas críticas ¿Cachai? Que tuvo tanto alcance ¿Cachai? Que no tanto ruido Le fue mal Entonces fue Que... Tuvo que salir a aclararse De que en realidad ¿Cachai? El juego sí le fue bien Sí generó mucho dinero sí generó muchas ventas pero ¿cuál es el problema? el problema es que no es que no hizo la plata que tenía que hacer sino que no hizo tanto tanta plata como se esperaba en base a precisamente todo este ruido y todo este boca a boca que se le generó ¿cachai? porque el juego era muy bueno y todo el mundo lo celebró y todo el asunto entonces es eh, eh, eh, extraña ¿Cachai? Entonces es extraño este comentario porque después tuvo que salir a hacer la aclaración de que en realidad no era lo que él merecía. Y cuando le dijeron, ¿y cuál es tu fuente para decir eso? Bueno, la fuente es que alguien a mí me dijo. Entonces, sí. eh, la, la verdad es que eh, a Hyper sí le fue bien como juego y sí le sigue yendo bien. De hecho, mmm, una revisión rápida por. Por los, por los números de Steam, dice que hay generalmente 6.000 personas jugándolo, día a día. ¿cachai? Entonces es raro que un juego con, con esos números se pueda decir que, se, que le fue mal. Mm. Sí, es, es, una, es un comentario bastante extraño y un, es una buena forma de como, eh, ser crítico con la forma en la que se presenta la, la información, incluso dentro del periodismo de videojuegos, porque muchas veces... Eh, lo que puede sonar demasiado inverosímil, a veces lo es. Mm. No como en Power, que acaso siempre tenemos todas las fuentes. Cuando no oh. las tenemos, no, no hay. Más. No hay, no hay fuente. <risa> no hay fuente. Eh, no hay fuente. Eh, sí, igual eh, eh, es completamente la perspectiva de decir, no, el juego le fue mal. Ah, el juego, según lo que yo estoy midiendo, le fue mal. Es como. No, así no funciona. Así Efe. no se mueven las cosas. Así que me alegra por lo no menos de que se haya podido aclarar el tema, porque el título yo creo que le fue bastante bien. Eh, lo que sí, obviamente, tal como menciona Metaru, es que eh, por lo general los títulos que salen con Game Pass ven, ven reducidas sus ventas a cambio de que el proyecto fue subsidiado. Exacto. O sea, ¿cuál es la métrica para determinar que un juego le fue bien en un cuando sale en un sistema de suscripción como, por ejemplo, eh, Game Pass? Mm. Es como en el caso de, por ejemplo, eh, en lo que pasa con los, con los productos que salen a través de Netflix, que se ve cuánta gente lo vio y por cuánto tiempo. ¿Te das cuenta cuánta gente llegó a jugar el juego? ¿Cachai? Mm. Porque, por ejemplo, cuando Epic eh, regala juegos es porque ellos pagaron cierta cantidad de plata por ese juego, por la distribución de ese juego, y obviamente esperan que el juego se incluso se descargue cierta cantidad de veces por cierta cantidad de usuarios para sí. justificar ese, ese pago. Sí. Lo, lo cual igual no sé cómo le ha ido a esa iniciativa. Porque es como una proyección a muy largo plazo. Créeme, si te doy la, lo último que sabemos es que Epic Games pierde plata. Hmm. Mucha plata con eso en un esfuerzo por conseguir que la gente vaya a, a, a la Epic Store y la, mucha gente incluso eh, reclama los juegos, pero no, no realmente, nunca llega a jugarlos porque igual vale, es como oh, juegos gratis, y sí. ahí queda sí, por lo general es así eh, igual he jugado algunos títulos en Epic Games, pero es como el 10% créeme, créeme el último juego que yo cobré de Epic Games y que y, y que jugué, terminé jugando, fue el Borderlands 3, para no tener que comprarlo y para ver si lo que decían de él era verdad. Ya. Y sí, es verdad. <risa> <risa> Así que, pues, yo, en esa ocasión, me, me salvaron de haberlo comprado. Mm. lo cual, oye, igual Game Pass también o... ayuda. Así. Sí, oye, porque, bueno, al final la gente, esto es de nuevo una petición de la gente que eh, existan demos, la gente sí. pueda probar un juego, porque lamentablemente los medios eh, no siempre son la forma más confiable, esperar a las reviews también no es la forma más confiable y nada supera que tú puedes jugar un producto con tus propias manos, bajo tu propia impresión. Sí, pero aunque todos sabemos de que hacer una demo, de repente <risa> requiere un refuerzo similar a hacer el juego Entonces... Eh, dicho sea paso, hay noticias satelital, hoy día se liberó la demo de Street Fighter 6 Sí. Y yo, la, yo la estuve probando y fue bastante entretenido, mm. hasta donde alcancé a jugarlo Pero sí. de que es una buena iniciativa y que muy probablemente esa demo va a vender muchas copias de Street Fighter Eso te lo doy por pagado Así es eh, justamente la semana pasada tuvimos un direct de Capcom relacionado con Street Fighter 6, donde pudimos ver más detalles de lo... del contenido que va a tener el juego y de los DLC. Uh -huh. Y que justamente salió de que van a haber cuatro personajes como DLC y son de aquí al 2024, siendo el último Akuma. Ajá. Uh -huh. Obvio, porque tienen que poner al más más en el último. Y puta, que se ve bacán Se ve bacana como. <risa> Créeme. El juego yo lo probé y con un buen equipo se <risa> ve muy bacán. Y lo poco que alcanza a jugar del modo single player, que de hecho uh -huh. es muy probable que mucha gente lo juegue exclusivamente por el single player. El juego tiene muchísimo contenido. Qué bueno. De verdad. Qué bueno. Entonces, Así que de verdad. Va, yo. Vamos a ver si el fin de lo, lo tomo. Va a ser un, va a ser un hito este juego. Nosotros sí, pensamos que el hito de Street Fighter... Nosotros pensamos... Es curioso porque nosotros pensamos que el hito de Street Fighter va a ser adoptar el modelo de negocios de multiversus de ser gratis, pero muy probablemente no va a ser necesario. No. Porque solamente a nivel de contenido ya el juego entrega muchísimo. Mm. Oye, pero no estamos quedando pegados. Vamos a la siguiente noticia, que de nuevo, lamentablemente, es una noticia corneta y que de verdad no es nada agradable eh, realmente. Porque, eh... Metacritic, el sitio que es muy popular por ser una fuente de, para, de reviews Donde se, se elabora, por ejemplo, cuáles son los, los, los juegos con, peores, con peor puntaje en Metacritic Cuáles son los mejores, ¿cachai? Tiene por un lado una sección de, de críticos Esto es como Rotten Tomatoes ya, Un juego sale con un puntaje acumulado de todo los De la review que se le entrega, ¿cachai? Uh -huh. Y por otro lado tiene una parte para los usuarios que es menos moderada y es menos, es menos estricta, pero ¿qué ha pasado? Obviamente, como ha pasado en otras ocasiones, como por ejemplo con The Last of Us, mucha gente salió a volcar sus opiniones de mierda ¿cachai? sobre un juego por el contenido de ese juego, solo con el fin de hacerle daño a ese juego y en el caso de eh, esta expansión de Horizon eh, eh, Forbidden West es porque el personaje principal, Aloy, tiene la posibilidad de tener una relación romántica con una chica lo que obviamente llamó a los mismos pelotudos de mierda de siempre a salir a decir que el juego tiene una agenda, de que la que, que los juegos ya es malo porque la historia bla bla, bla y, y dejarle un cero al juego, uh -huh. lo que se conoce como review bombing. ¿Cachai? Únicamente a la larga eso no tiene ningún impacto en el juego en sí, ni en las ventas hemos sabido muchas veces que la mayoría de estas personas ni siquiera son gente que iban a comprar el juego y este tipo de, de reviews tampoco impactan en futuras ventas del juego pero es básicamente una forma de boicot que realiza la gente eh, en, eh, y que lo hemos visto en el tiempo, pasó con Cyberpunk en el pasado, pasó con The Last of Us en el pasado, pasó con la, el remake de Warcraft 3 y así con otros títulos ¿cachai? que han habido en el, en el tiempo. Esta vez, sin embargo, la noticia es que Metacritic finalmente tomó la decisión de que va a implementar un sistema de moderación para estas reviews, para precisamente frenar estos casos, estos problemas. Porque es obviamente, es obvio ya que no existe un sistema de, de confianza con los usuarios para usar este sistema de forma correcta. Y sí. es demasiado arbitrario el hecho de que... Si bien es cierto, las lo, lo, reviews de los, de los eh, periodistas y la gente que efectivamente trabaja para los medios... Es mucho más moderado y viene con un análisis de fondo... Eh, Pedro Juan Diego, 8446, siempre va a ir a ponerle o un 0 o un 10 a un juego... Y simplemente decir, es bacán porque no es el FIFA. Entonces, es, es entendible que exista esta moderación. De hecho, en Steam que tiene un sistema muy similar, existe una moderación pasiva que te muestra los puntajes, o sea, la, la review y las evaluación que ha hecho el público eh, reciente y a lo largo del tiempo. Precisamente para evitar que, por ejemplo, en el, en el caso de que alguien decida hacerle review bombing a un juego... Te va a mostrar que eh, las reviews más recientes son negativas, pero a lo largo del tiempo el juego, el juego siempre ha tenido una valoración positiva. Mm. ¿Cuenta? Entonces, era un cambio necesario y lamentablemente va de la mano con lo que, que ya es prácticamente un problema ya generalizado con, el, con, el, con este tipo de publicaciones, con este tipo de sitios. Sí, eh, Lamentablemente eh, Que se tenga que llegar a este tipo de situaciones Habla de que eh, Justamente son requeridas Que la moderación es necesaria Para contenidos que son visibles eh, Y Y que la Bueno, aunque por lo menos son, son mecanismos que nos van quedando, por lo menos, para que eh, la herramienta de, de opinión pública cuente. Porque si, si es que no, no, no se llega a aplicar, nos va a quedar solamente con eh, el contenido crítica de prensa. Exacto. Y que, de nuevo, por lo general, si bien es cierto, es debatible hasta qué punto eso también es una buena métrica. Para saber si un juego es bueno o no Estamos hablando recién de que la demo Y probar el juego es la mejor forma De forjarse una opinión de, de, de, mm. En cuanto a estos productos Puta, La gente igual usa estos sitios Como una forma para saber si un juego Es o no es bueno claro. ¿Te das cuenta? Entonces hay... era, era necesario Ya tipo Sí, de... sí por, por, por lo menos Es mejor tarde que nunca Mejor tarde que nunca. Mm. Ya, y hasta hace poco era nunca. Mm. Oye, ya, siguiente noticia. Démosle. Eh, hace un par de semanas atrás hablamos de cómo se había hablado de que eh, <risa> este modelo de juegos como servicios, ¿cachai? Como Suici Suicide Squad, de Avengers, de que el otro, este juego que viene eh, Back for Blood también. Eh, son juegos que, lamentablemente, cuando no les va bien en el tiempo y no logran generar una audiencia, mueren. Mm. Y cuando mueren, literalmente mueren, ya no los pueden seguir jugando. Mucho se habla de que por qué los desarrolladores no liberan, por ejemplo, clientes que permitan jugar de forma offline el juego o que lo pueden jugar de forma local. Eso es precisamente lo que está pasando con los desarrolladores de Knockout City, que es este juego que se anunció hace como uno o dos años atrás. Eh, que básicamente anunciaron hace poco después de que ya sé, se habló de que el juego va a cerrar sus servidores oficiales el 6 de julio liberaron hoy un eh, o sea liberaron un cliente que te va a poder ju permitir jugar de forma local en servidores privados con otras personas así que sí, bueno. si por alguna razón en el tiempo tú tenías una intención de jugar este juego y no lo habías hecho hasta ahora probablemente ahora ya sí vas a poder hacerlo. Mm. Es importante sí explicar que eh, la razón por la cual estos servidores, estos, estos juegos que son como Battle Royale y cosas así, usualmente no tienen eh, sistemas offline para jugarlos, es por básicamente por tres razones. Y ahí, Pato, tú me podías apoyar porque tú cacháis más en la, en, la, en la parte técnica de lo, del tema de los servidores. Desarrollar clientes... Para servidores privados o servidores comunicados eh, comunitarios es tiempo, que usual, tiempo y recursos que los desarrolladores usualmente no tienen, ¿cachai? Y que la mayoría de los motores hoy en día no necesariamente entregan las facilidades para gestionar eso. Segundo, que también es por un tema de que así es como estos, eh, estos desarrolladores, estos publishers, manejan el tema de la monetización porque, obviamente, acá hay una, a, a unas microtransacciones que tienen que estar validadas con un servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sistema de pagos también que está asociado, entonces todo eso eh, está interconectado con la estructura del juego. Mm. Y tercero, derechamente, porque en realidad, usualmente cuando estos juegos mueren y no generan la audiencia que deberían generar, es porque realmente no hay gente jugándolo. Desarrollar estos juegos implica una cantidad de recursos enorme, en el, durante el desarrollo, durante el lanzamiento y en el tiempo después del lanzamiento, porque hay que seguir generando contenido, hay que seguir pagando servidores, etc. Ya hemos sí. visto, tú, Pato, tú y yo que somos gente vieja ya, gente así como de, de la era de los cibercafés, sabemos que ¿cuántos, ¿cuántos MMOs nacieron y murieron en términos de meses y años? En la época cuando los MMO eran populares y hasta el día de hoy solamente quedan dos, sí. ¿cachai? que son WoW y WoW, no. eh, muy entre comillas y Final Fantasy XIV. No. ¿cachai? Claro, eh, sí, nosotros venimos de una época en que tú te conectabas a un servidor y decías dónde voy a jugar, porque tú tenías el servidor oficial. Y los servidores oficiales. Están, están los servidores y los Yo creo que acá en Chile muy poca gente debe haber jugado Ragnarok en un servidor oficial. Cuando tenías que comprar la tarjetita de crédito en el Blockbuster. Sí. sí Latinoamérica. Famosa por sí. tener acceso a tarjetas de crédito. Obvio, Sobre todo en el año 2000. Eh. Sobre todo cuando tenéis que pagar 600 pesos creo, por una creo hora. Que, de... Creo que supe de como tres personas que juegan así. Y fue. Fue fuerte, porque el resto estaba jugando puros servidores de One Piece. Oh, jugando Moon, jugando Line. ¡Claro! Eh, sí, una época famosa. Pero sí, tal como dices, eh, los principales problemas que tienen implementar este tipo de servidores son infraestructura. Porque alguien tiene que colocar en la parte del servidor la validación. Y tercero, que la mayoría de estos clientes o juegos requieren de por sí eh, validarse que están jugándose con mods o no, para saber si que es legal o no, por el tema de. de ¿Cómo se llama? De, de que Te si estás aplicando un chip, etc. Esas validaciones lo hacen tanto a nivel del cliente como a nivel de servidor. Entonces, eh, por eso requiere ese tipo de situación. Y tal como dices, requiere tiempo. Y plata. Y, y plata. Y, pero como okay. este proyecto ya, derechamente, va a morir, me alegra de que por lo menos tengan la intención de que de disponibilizar esto. Ojalá disponibilizaran eh, los fuentes, pero por lo menos tener el cliente ayuda harto. Eh, y ahí va, van a verse que eh, alguien puede mantener el producto como Quality of Life para eh, verse que pueden generar algún contenido por parte de la comunidad, lo cual sería bastante interesante yo creo es que igual como, van, a, van a intentar hacerle es una muerte, un... es una muerte digna sí. en este tipo de casos claro y igual, igual ayuda porque hay varios fanáticos que se subieron tarde al carro y han salido muchos videos en este último tiempo diría los últimos dos meses por lo menos de que hablaban de lo bueno y lo balanceado que era el juego por, por lo mismo porque eras muy distinto a los otros eh, a <risa> los otros títulos de eh, Battle Royale Sí, absolutamente, porque sí. al final después la gente empieza a entrar en el pánico, oh, no lo jugaba, lo voy a, ir a jugar, claro, entonces, ¿cachai? Okay. Así que al final del día, que okay. por lo menos existe el concepto de que se va a a preservar, que de hecho mucho sí. se ha hablado sobre la preservación del contenido y etcétera, etcétera, mm. por lo menos ahora existe esta opción, esperemos que sirva como, incluso va a poder servir para que la gente pueda tener estadísticas concretas de cuánta gente realmente está interesada en jugar esto, porque si es cierto va a existir este servidor local, veamos cuánta gente está realmente dispuesta e interesada en que se siga jugando este juego, porque si claro. van a ser 20 personas a nivel global, realmente no no tenía mucho, mucho futuro no tenía sentido que el juego siguiera avanzando hmm. este, este tipo de juego necesita miles de personas jugando al mismo tiempo miles, claro decenas y, de miles y de por sí ya este último tiempo se está manteniendo con bots que suele ocurrir, de que se te llenan los servidores con bots para poder eh, lograr la cuota que requiere el título para poder jugarse sí. oye, eh, para terminar esto y justo de, sin querer eh, eh, enganchando eh, el mismo tema de nuevo de los juegos como servicio eh, Hace poco Sony adquirió el estudio Firewall Studios Si tú te preguntas Oh, voy a ir a Google a ver qué juego ha hecho Firewall Studios Para saber por qué Sony lo compró La verdad es que Firewall Studios no ha publicado ningún juego realmente uh -huh. Porque en realidad ellos anunciaron el... Eh... Hace un tiempo atrás que están desarrollando un juego Para Playstation 5 Pero fuera de eso, nada más uh -huh. Ahora, ¿por qué Sony compró este estudio? Bueno, este estudio en su mayoría Está compuesto por veteranos de Bungie De la gente que trabajó en Destiny 2 uh -huh. Ahora ¿Cuál es la intención de Sony? Según lo que ellos mismos anuncian Es para poder dar un paso adelante Hacia su plan de generar juegos Como servicio Dominación mundial ¿Por qué? Exacto las cuentas genera a lo mejor, quizá un nuevo Destiny, a lo mejor quizá un nuevo Call of Duty, etc. Mm. Okay. Entonces, realmente hay mucho tema, mucha discusión. El tema quizás probablemente más discutido en este momento, si estos juegos como servicios son realmente el futuro del desarrollo, de realmente vale la pena invertir en ese modelo de negocio. Porque ya cuando solamente tener microtransacción en un juego era un red flag, ahora que todo el juego esté orientado a eso, después de que literalmente vimos que un juego como Suicide Squad fue retrasado por tercera vez debido a la negativa reacción del público, es como para pensar que quizás no es el camino a tomar. Mm. Sin mencionar el hecho de que, este todavía sigue bromeando que en la Playstation 5 no hay juego, pero bueno. No <risa> sé, sea, sí. yo no tengo una Play 5, así que no sabría <risa> si se si juega o no en él. El... Oye, ¿cuántos estudios tiene PlayStation actualmente? Con este estudio son 20. 20. Está 20. casi al mismo nivel de Microsoft. A ver quién gana, Pu. A ver ¿quién, te... A ver quién tiene más estudios. A ¿a vos, ¿Vos cuántos estudios tenés? Sí, vos, pero ahí, ahí está Pagua, pa, pa, pa, pa, ¿Cuántos estudios tiene? uno Est estudios de mercado el sentado. <ríe> claro el que estoy sentado ese es el estudio que tengo claro <ríe> oye bueno eso eh, bueno esas son como las noticias no sé si son las noticias más cornetas pero sí por lo menos son las noticias menos bonitas de esta semana quizá las noticias positivas y es que va a tener un impacto que ya se viene arrastrando en el tiempo es que eh, Sega of America Acaba de anunciar que se ha, ha formado la primera, el primer sindicato de trabajadores Vaya. De, de Sega of America. Okay. Y eso incluye a la gente que está trabajando en Cuba, en localización, en live service, marketing y desarrollo de producto. Con un total de 144, emple, 144 miembros. Y eso lo convierte en el sindicato de videojuegos más grande que existe en Estados Unidos en este momento. Mm. ¿Te das cuenta? Si bien es cierto, esto es una, algo que está, eh, de, está creado y apoyado por los trabajadores, la forma en que se desarrolla el sindicato en Estados Unidos implica que Sega aún tiene que validarlo y reconocerlo. Y ellos esperan en una, en una declaración que hicieron que Sega los reconozca de forma voluntaria. Uf. Uf. ¿Y ¿Por qué es importante mencionar de que sea de la forma voluntaria? Es porque literalmente eh, Sega como compañía Sega de América es una cosa y Sega Japón es o otra está. cosa. Claro. ¿Cachai? Entonces el tema al final acá es, Sega de América va a reconocer este sindicato, va a ser parte del movimiento que está teniendo la industria en este momento de sindicalizarse y eh, validar la, el trabajo en videojuegos como un trabajo real, como, o sea, no, no real, no es la, real no es la palabra que estoy buscando, sino de como un trabajo consciente y colectivo para mejorar las condiciones de trabajo en la industria, mm porque ya habíamos tenido eh, sindicatos en Activision Blizzard y habíamos tenido sindicatos en Bethesda. Sí. Okay. Y que obviamente fueron muy polémicas, pero... Están, <risa> por lo menos. Hay que ser reconocidas <risa> por la misma empresa, no sé cómo están actualmente. Pero sí, la idea de los sindicatos es que eh, traten de buscar un un trabajo ético finalmente de que se, se logre eh, voluntariamente valorizar al trabajador que no sea eh, buscar eh, realizar malas prácticas que por lo menos eh, haya un esfuerzo considerable eh, remunerable bien remunerado y que por lo menos se respeten lo, lo, lo los marcos legales Claro, los lo acuerdos y los marcos legales. Sí, y al final eso es lo que buscan los sindicatos. Eh... Al final, al final los que los, los trabajadores y los departamentos que están como eh, eh, empujando esta iniciativa son precisamente los más vulnerables, que son mm. los de Cuba. Que sí. para la gente que no sabe, la gente que trabaja en Cuba por lo general es como ni siquiera como el trabajo de entrada hacia la industria, sino que es casi el trabajo de eh, donde la gente va a morir sí, donde la lamentablemente gente es, es, es menos que part time porque la gente es completamente re, eh, mirada menos a nivel de, hmm. de industria y la gente que se considera como el trabajo de menor eh, sí, eh, es que de, menor de menor, trabajo, de menor sí, skill. Claro, es que justamente se ve que el trabajo de Cuba es un es un esfuerzo que no agrega valor pero eso está mal visto porque finalmente el trabajo de Cuba es evitar de que tu producto genere mal valor. Y hemos visto tantas veces cuál es el valor, el impacto de que el QA frene cosas como lo que vimos por ejemplo la última la semana pasada, el tema con la con la actriz de voz de, de Resident Evil, mm. con todos los juegos de, de Bethesda que salen pifiados, etc. Entonces sí. es, un, es una mala percepción de cómo se ve la el, el rol de estas personas que están trabajando, y bueno, no, este sindicato en el caso de Sega no solamente eh, es parte del departamento de QA, también está la gente de localización, la gente que trabaja en live service, ¿cachai? Sí. Y sobre todo, por ejemplo, en, en temas de generar contenido para los juegos que ya están eh, siendo publicados, marketing. Claro. Etcétera. Claro que entonces, al, fi al final son partes del grueso de desarrollo que no están eh, visto como en un el gran esfuerzo en el glamour, glamour. El, claro, porque principalmente se centran en los equipos que desarrollan sí. entonces bacán, eh, me alegro también me alegro eh, no, no, no voy a hacer el, el chiste suave, simple, sencillo de decir que Sega hace lo que Nintendo no porque SEGA aún no ha reconocido este sindicato, eh. pero es, es, es notable que eh, esperemos sí. que se una tendencia sí. que se repita a lo largo de toda la industria sí. en general, en general es, en, Pero que ganamos, no, no. o sea, la, la invisibilización que existe hoy en día sí. con la gente que trabaja en el mundo de los videojuegos es bastante tarta. Sí. y si estamos hablando de gente que trabaja a este nivel del, del, como de, de producción postproducción básicamente eh, peor todavía así sí. que eso sí eh, ahí espero de que sega lo, lo reconozca lo cual sería un paso en la dirección correcta porque ayudaría bastante a la industria de que eh, al fin exista un un nombre grande una, acá un nombre grande que haga eh, este tipo de situación y lo cual logre por lo menos impulsar un poco más este movimiento para estandarizarlo. Sí, o sea, al final lo que buscamos eh, las personas es que si hay un sindicato, que sea para eh, lograr el, lo que uno espera dentro de, de la empresa que uno está trabajando. Uh -huh. Oye, Oye eh, antes que continúes, un saludito a Eto, que se pasó aquí. Buena, Eto. Sí, nos escribió. ¿Tú Muchas gracias. Eto. Eto, no, Eto, no mírame, soy un VTuber. Ah, <risa> ah, <risa> ah, me estoy asustando con juegos de terror. Oye, ¿sabéis que da miedo también? ¿Ah, ¿Qué da miedo? escuchado que va a haber... Tú sabías que va a haber una película basada en un juego de terror. Ya. Yeah. Que se llama Iron Lung. O Pulmón de Hierro. Que básicamente uh -huh. el juego trata sobre un submarino que básicamente eh, está nadando a, prácticamente a ciegas. Un mal, por un mar desconocido y tú tienes que ir encontrando cosas y que ha sido bastante celebrado por tener un muy buen setting, una muy buena, un muy buen guión, etcétera y todo eso. Bueno, todos estos juegos de terror y todo asunto son bastante populares entre los, los creadores de contenido porque obviamente siempre es entretenido ver a la gente asustándose y gritando. Ajá. Uh -huh. Uno de estos creadores de contenido, uno quizás de los más conocidos y de uno de los más... No sé si de, de clásico, de los más viejitos, ¿cómo, cómo sería la palabra correcta de decirlo? <risa> Yo creo que uno uno de los grandes pilares de la creación de contenido en YouTube. Dejémoslo así. Ya, sí. Dejémoslo así, eh, creo que es la forma más elegante de decirlo. Es Markiplier. Para la uh -huh. gente que no conoce Markiplier, bueno, si pensáis en, en Five Nights at Freddy, eh, pensáis en Markiplier. Y en Slender, y, y básicamente es casi quien inventó el formato mm. de, de reaccionar a estos juegos de terror con la cámara y pegarse los sustos y todo. Bueno, más allá de eso, y aparte de que el tipo en realidad es muy buen tipo, ¿cachai? Él eh, anunció hace bastante poco y liberó un tráiler donde se anuncia de que él va a. Eh, él escribió, dirigió y va a protagonizar una película basada en este juego de terror. Con una producción, con una... Y tú puedes decir, ah, ya, pero va a ser como una película para YouTube. No, esto va a tener un lanzamiento eh, global. Va a ser una película que va a estar... Eh, no, no, va a ser un corto, es una película. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces va a ser interesante. Sabiendo que precisamente también está anunciada esta película de Five Nights at Freddy. Uh -huh. Entonces vamos a tener dos películas de terror basadas en juegos de terror. mira. ¿Cachai? lo cual es bastante interesante, es, una, es un escenario que realmente nunca esperamos ¿Cachai? pero si alguien puede sacar una buena película ¿Cachai? Eh, eh, si alguien puede sacar una buena película basada en esto es él sobre todo considerando que él escribió y va a dirigir y va a protagonizar la película y bueno, se habló un poco de también cómo va a ser el setting. ¿Te cierto? El, el, el contexto del juego te tiene a ti como personaje está mirando fijamente hacia una pantalla, en lo que podría decirse básicamente una pieza, ¿cachai? Donde, donde tú no salí, no te moví. Eh, eh, ellos hablan de que se construyó un set donde básicamente todos los props y todos los efectos van a ser prácticos. Y toda la ambientación del juego se va a respetar fielmente. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, la gente, la gente dice, se pregunta por un, por un lado, pero ¿cómo hay que escribir una película sobre una wea que un juego que casa a lo más tiene como 40 minutos de, de contenido? Bueno, películas con menos, menos contenido se han logrado armar, ¿cachai? Entonces no, no, es, no, no, es, no es un tema acá. Mm. Hoy, eh, no sé si tiene visto para cuándo más o menos va a lanzarlo o está como en proceso nomás. No, mira, la verdad es se anuncio que está en desarrollo, que está en producción. Yeah. Pero no hay fecha de lanzamiento. Es posible es posible que se anuncie probablemente durante el año. Ya. Yeah. Pero no hay realmente hay un eh, no hay una fecha de lanzamiento. Mm. Lo único que sabe mm. es que Primero, no es un corto, es una película y que va, y que tiene. Va a ser una película de alto presupuesto. Ya, wow. Posiblemente entonces esté para el 2024, 2025. Es, es, fácil, es fácil asumir que va a estar para el 2024. Sí. Así, eso. Claro. Oye, esas son mis noticias, así que te paso, te doy la. te paso la aposta la a ti. Ahora es tu culpa. ¿Ya? Yo. Voy a botearme y solamente voy a prestar de reírme en el... No, mentira. Dale con lo tuyo. <risa> bueno, igual hay para reírse. Porque hoy día nos enteramos de que la Unión Europea va a bloquear o está bloqueando la función de poner, Microsoft Connectivision. Tienes que ponerte las orejas de gato ahora. No, me la quitaron. No, no, no lo tengo. Ah, ah. Uh, oye, saluditos a Ruto CL que no está saludando... Hola Ruto. Bueno, bueno. Eh, sí, eh, la Unión Europea de, de, de, de, de, eh, salió hoy día en la mañana con un comunicado indicando de que definitivamente va a bloquear esta fusión que se está realizando de Microsoft con Activision Blizzard, lo cual lleva un proceso ya hace casi un año y que ya estábamos esperando el último resultado. Y lo cual, igual, habían varios anuncios indicando, o por lo menos poniendo a la palestra, de que esta fusión se iba a llevar a cabo. Pero, pero, este comunicado pero. indica claramente de que encuentra eh, eh, el, el CMA, eh, cuál es justamente quienes tratan con el tema de eh, unificación y demás, eh, que son del comercio, la Cámara de Comercio, es como bueno lo ¿Ya? Eh, indicando de que si se realiza esta fusión, Microsoft estaría adquiriendo eh, la mayoría del mercado del cloud gaming. Ahí, ahí me pillaste y ahí estoy genuinamente confundido. Mm. Y tú lo estábamos hablando antes de que empezara el programa, pero de todas las razones. De todas las posibilidades y de todas las justificaciones que podrías tener para frenar esto a esta monopólica decisión de unirse, ¿por qué cloud Gaming? Mira, siendo bastante justo, eh, la, el tema de que se había intentado pelar Sony a Microsoft, de que eh, con esto iba a adquirir la mayoría la, del mercado de juego y todo lo eso, no salió nada de eso. Salió derechamente una arista, que lo cual nadie esperaba, de que Microsoft... Como actualmente cuenta con una cuota de mercado del 60 al 70% de cloud gaming local, de los servicios cloud gaming eh, global, con esta adquisición, obviamente, este número aumentaría. Porque Activision Blizzard tiene varios juegos que están eh, marcados como eh, servicios cloud. Y uno de esos es Call of Duty, claramente. Que los últimos títulos que han lanzado el Warzone, etc. Son títulos que, derechamente, están eh, comercializados eh, como servicio en la nube. Y con lo, por lo mismo estaría adquiriendo una oposición no solamente mayoritaria, sino que aplastante. Por lo menos esa es la justificación que dice que... detiene o decide colocarle freno a esta adquisición. Obviamente... Salió eh, Activision Blizzard con un comunicado Indicando de que van a apelar a esto Obvio Obvio eh, Porque dice eh, Que no existe Los suficientes servicios Cloud para que obviamente pueda indicar de que no tienen nada, mercado a el cual competir Lo cual en parte es cierto Lo que han salido Stadia eh, Que ya murió el de PlayStation, que obviamente está para <risa> su plataforma. El de Amazon, que es el Luna, si mal no me equivoco. Ah, eh, ¿Cómo se llama el que no, era de acá de Chile? Ese era el, el Glau. Oh, la, la gente que Y que también glau murió. <risa> <Sí>. <risa> Comprenderás de que no, no existe como lo suficiente como decir, sí, tenemos un mercado mayoritario. Pero a la vez pero hay mercado, hay mercado, sí eh, también dice que no hay los proveedores suficientes para ofrecer eh, eh, distintos tipos de mercado, etc y que eh, obviamente esto eh, logra que no se logre lograr como un estándar dentro de cómo deberían ser los servicios cloud porque ex ex existe un dinamismo en cómo funciona esto todavía así que va a intentar apelar a esto y, por lo mismo, este proceso va a tomar más tiempo. Ahora... Dado que igual... La, ay, justamente el internet ahora está fallando un poquito. Pero, volviendo. ¿Qué significaría esto? ¿Significaría que ganó Sony? No. No gana Sony, porque, derechamente, Sony no tenía nada que, que ganar acá. Tenía más de perder, así que digamos o, que Sony, me me han perdido. Sony estaba ahí para puro mear la situación, mm. para puro mirar, y estaba ahí sí. pss, enviando sí. para todos lados. Claro. Eh, ¿Significa que Microsoft perdió? Tampoco. Porque, derechamente, Microsoft estaba como intentando adquirir algo, pero si no lo puede comprar... ...quien sí pierde de todo esto... ...es Activision. Porque dependía de esa plata... ...para poder subir. O sea... Mira, hasta donde yo estoy leyendo... ...el tema acá... ...es que parte del acuerdo... ...es que si el acuerdo no se concreta... ...Microsoft le tiene que pagar a Activision... ...una cuota. Claro. Activision tampoco pierde. El que realmente pierde acá... ...en el gran esquema de las cosas... ...es Microsoft... Porque obviamente la intención de Microsoft era comprar Activision para tener acceso a su IP. Que está ahí sí. Y básicamente tener dominio sobre hasta dónde llega el sol. Sí, pero insisto, tampoco que pierda tanto Microsoft. Sí, sí, obviamente le pone bastante traba a, la, a los planes que tenía. Pero... Vamos a ver cómo se va desarrollando esto porque ya con esta arista va a dar para largo. A menos de en Estados Unidos, hasta donde bastante. yo sé, en Estados Unidos ya está bloqueado este, también, este trato. Entonces es un tema tarta. Pero es un arco tan fome, weón. Estoy tan desinteresado en el, en el resultado de este, de este conflicto sí. que de verdad no... Sí, a, a la larga... Nos, para nosotros es Ver una pelea de titanes, pero Para nosotros es un migajo eh, Lo que sí, si Activision Blizzard Resulta ser como nuestro proveedor de internet Mejor que no se haya criado. Así que Sigamos con las otras notas Démosle eh, Sí, porque eh, Lady Ixel a través de Twitter informó de que desea crear un, una campaña llamado BGC Week, BGC Week, que busca apoyar a los desarrolladores de juegos nacionales. ¿Cómo? A través de la realización de streaming de juegos para dar a conocer los productos que se están desarrollando en Chile. Obviamente la intención es que eh, canales sean famosos o no. Pero por lo menos eh, que gente que quiera dar a conocer los títulos que se están desarrollando en Chile. Eh, como que se hayan lanzado en, a través de estudios chilenos. Eh, sean conocidos. Y que obviamente eh, permita esto dar una vitrina y promoción a los títulos. Y obviamente también a las... A los estudios que están detrás de estos juegos y eh, esta actividad eh, está siendo eh, convocada para la semana entre el 15 y 19 de mayo ahí en twitter eh, Lady Xel ha puesto un hilo con varios juegos eh, hay un lista curada de steam y por lo menos la reacción ha sido bastante positiva al punto de que varios han salido justamente a indicar los títulos que se encuentran disponibles, hay otras listas curadas que han salido eh, salió un sitio donde justamente indica un poco mal cómo es la iniciativa y varios estudios se están sumando inclusive títulos como el Tormented Souls, el estudio Astral Digital salieron al paso indicando de que si quieren probar alguno de los títulos que ellos tienen justamente el Tormented Souls están ofreciendo keys para que puedan disfrutar el título uh -huh. así que bastante bastante bueno estaba buscando aquí el donde estaba el, el enlace eh, aquí está bgcwix.cl voy a ver si carga ahí está el sitio donde indica un poco más cómo poder participar donde están, se van a ofrecer los logs que se están realizando un poco más de los estudios que están detrás, etcétera así que me gustó bastante la iniciativa eh, encuentro que es, es bastante bueno de que exista un tipo de promoción así igualmente eh, lo, el, los de astra digital eh, están desarrollando otra iniciativa que vamos a tratar de ver si es que es, eh, podemos juntarnos para que Podemos promoverlo un poco más para que nos expliquen cómo salió el tema. Pero se va a realizar un demo day. Donde algunos uh -huh. juegos que están siendo desarrollados eh, tengan la opción de poder también darse a conocer y mostrar los juegos que han salido. Algunos de estos reciben reconocimiento y reciben premios por lo Por lo que se ha salido. Porque. Porque también son iniciativas por parte de VG Chile. Que busca impulsar a la industria, etc. Así que. Eh, vamos a ver si es que dentro de las próximas ediciones eh, nos damos un especial para poder conversar con Astral Digital y con, eh, con Lady Dixie para mostrar esto un poco más en detalle y también eh, mostrar nuestro apoyo, porque este tipo de iniciativas son necesarias dentro de la industria y que los fanáticos puedan obviamente disfrutar de, de estos juegos Ahora, yo recuerdo que alguien en Twitter uh -huh. eh, sí, alguien en Twitter hizo literalmente una lista completa de la cantidad de juegos que hay. De hecho, hay una hay una playlist en Steam. Sí. Donde puedes ver todos los juegos que están en Steam, Que están en Steam que tú puedes jugar. Desde todas las cosas que están por parte de Ace Games. Sí. Eh, otros títulos que por ejemplo Que son que se ven ahora eh, Que es lo que está en What Lies in the Multiverse eh, Que más Linked Mask, los mismos chicos De After Digital con Tormented Souls eh, El juego de peleas de Our Games, que es Home of Sorrow Etcétera, de que hay títulos Disponibles para que la gente juegue Los hay Sí, está ahí Absolutamente, no, no, incluso hasta los mismos títulos que nosotros hacemos en Urpomedia que están ahora disponibles para que, que se jueguen gratis, Wink Wink, ya está ahí Son, son unos títulos Esto va un poquito de la mano con lo que pasó en, en Gamer City Pero sí. Sí, como tangencialmente, sí. porque de nuevo El tema siempre viene siendo lo mismo, uno puede reírse un poco de y a, a, el youtuber no lo tiene, pero asume que estoy diciendo como entre comillas, pero es como la industria del videojuego en Chile, que existe y es eh, bastante prolífica, pero el problema es que es in eh, invisible es muy de, de profeta en su tierra y todo el chiste, sí. pero no tiene por qué serlo mm. no tiene absolutamente por qué serlo y hay muchos títulos que ni siquiera hay que jugarlos porque son chilenos no, no, jueguenlos porque son interesantes le llaman la atención Tomate Soul, por ejemplo, es un título de, del género de horror que hace tiempo que no se veía que intentaba rescatar como la esencia de lo que había sido el Silent Hill, por ejemplo y absolutamente no, por menos persona, y le fue bastante bien Título fue bastante reconocido, recibió reconocimiento internacional Y, y claro, no hubieron tantos medios que lo tomaron en cuenta Así que por lo menos... Eh, que sirva para no solamente dar a conocer títulos como el, los que desarrolla el, el Team, Que son, son ya bastante reconocidos Sino que hay una industria que por lo menos está desarrollando títulos buenos Hace tiempo que ya se están desarrollando títulos buenos aquí en Chile. Mm. Sí, pero mira, no los móviles, nuevo, porque ahí ya es una industria que... ¡puf! Mira, yo tengo... Si, si alguien tiene una duda del impacto que esto tiene, esta es el hecho de que, por ejemplo, la, nuestra amigas de la casa, Rebeca, eh, haya jugado tanto o menos, eh, perdón, eh, Tormented Souls. Y que incluso haya llegado al punto de trabajar con los mismos desarrolladores del juego, mm. ¿cachai? Para seguir generando contenido en base a él. Claro. Eh, eh, es terrible, pues. o, sea, es, o sea, no, no es terrible. Es terriblemente bueno y es básicamente un, una, una retroalimentación muy positiva que se da también entre los creadores de contenido y los mismos desarrolladores. Sí. En realidad, no hay ninguna razón por la cual no debería estar pasando ahora. Pero, no, bueno. pero bueno, es, es parte de, también una industria en desarrollo. Bla, bla, bla. No los voy a dar la lata con esas cosas. Sigamos. Mm, sigamos. Eh, recibimos un comunicado. Ah, Noticia en de Desarrollo. Hoy día, de que FestiGame Game al fin liberó una de las cosas que va a tener: que son los torneos. Wait. ah. Ah, ah, ah, ah. ¿No quieres yeah. que le dé la noticia yo? Mejor hace como noticia corneta. Eh? <risa> Igual lo tenemos publicado en el sitio. para que entren en detalles. FestiGame va a repartir más de 10 millones de pesos entre los ganadores de las competencias y torneos que se van a realizar. Y ya están abiertas las inscripciones. Una de las novedades que cuenta es que para esta... Versión 2023 Aparte de la plata que se va a repartir Que igual es un monto considerable Los títulos que van a estar presentes Para el Game Show Arena Van a ser Valorant, edición masculino y femenino League for Legends Y Pokémon United Pokémon United Ah, ok, bueno, por lo menos No es Clash Royale mm, eh... Pero por lo menos se indica de que se ha movido harto el juego, aquí en Chile por lo menos. Y por lo menos ha habido de varios que juegan todavía el, el título. Así que genial. Eh, para la gente que, lo pueda, que quiera participar, obviamente, ya está la inscripción abierta. Y aparte están las inscripciones para los torneos eh, generales de Festi Game que son del FIFA 2023, Street Fighter 6, mm -hmm. eh, Sí, genial. Eh, WWE 2023 eh. Ok Ok Just Dance, K-Pop, Cosplay y Rocket League Ah... La gran pregunta es... Invitados? Invitados quién? Siguiente comentario. <risa> Hacemos la siguiente noticia. <risa> oye, no tengáis no, no, no, no te vivir conmigo. <risa> ah, ah, no, no, no me hagáis esa. No, me no oye. Es yo. Es que yo, yo, yo, te, la, te, yo te la respondo. Ah, oye, Leto dice: pero, No hay torneo de Splatoon. Fin. <risa> no, no hay torneo de Splatoon. Podría haber habido. Hubiera sido una muy buena idea. Pero no sí. sé cuánta gente realmente hubiera llegado. Pero yo hubiera preferido que. <risa> hubiera llegado a Leto, bueno. O sea, Uh, el Eto llega y gana el tiro. Ah, sí. oh, llegó el Eto, ya ganó. Está ahí. Pero el torneo de de lucha libre. Eh, no sé. Qué... No, ya... Es que eso ya es como. Ya, desconozco qué tan competitivo. Yo creo que hubiera sido más interesante haber tenido un torneo Fortnite. Eh, está ahí. Por, por lo menos. Ya está fijado. si, está pues no, sí. que... sí. me... anunciado, sí. sí, sí está anunciado Rocket League. Está dentro del torneo generales, no del arena. Pero insisto, y tal como dice Leto, la comunidad de Pokémon United es grande. Entonces, eh, bacán de que los tomen en consideración. Y sí. por, lo, por lo menos que el, el hecho de que esté tomando Street Fighter VI también suena es bastante interesante. Sí, absolutamente. Hmm. Mira, solo como a modo de retrospectiva, eh, el. 26 de enero se denuncia oficialmente que la Gamer City eh, va a realizarse. Hasta uh -huh. ese, dos días después, 28 de enero, eh, se anuncia quiénes van a ser los invitados. Eso sí. es enero. O sea, asumiendo que enero ya pasó. Uh -huh. Febrero, marzo, abril. Tres meses. O nosotros estamos a... Ah, hay tres meses, estamos a. Estamos a, ahora a finales de abril también. Finales de abril, ¿ya? sí. Ahora, junio, julio. No, perdón, mayo, junio, julio, agosto. Agosto cuando se, se recomienda sí. Festigame. Sí. Técnicamente estamos a cuatro meses. Mm. Para ser justo con Festigame. El próximo mes ellos ya deberían estar anunciando quiénes son los invitados y quiénes van a ser los selling points. Ni quieran los invitados. ¿Cuáles van a ser los selling points de esta versión? Que hasta mm. el día de hoy no lo sabemos porque no los han publicado. Eh, lo que hay es preventas. Sí, sí, sí las preventas están ya disponibles, se están yendo rápido los, los pases de los tres días. Si quieren adquirirlo es el momento, chicos. No, no voy a entrar en, en mayor promoción que, que eso, porque cada uno ya sabe a lo que se va a Festi Game. lo que sí eh, tal como dice Metaru es justo darle este periodo de mayo por lo menos, para que eh, pudieran sí. eh, promover a los invitados muy posiblemente y siendo realistas, en julio lo estén anunciando Llanamente no, Julio, espérate, sí. no, es que sería, lo realista sería Que lo estuvieran haciendo el próximo mes No, eh, eso es el ideal Es el ideal Y digamos el ideal Pero, bajo Porque el ideal hubiera sido o sea, seis meses atrás Pero el ideal es que eh, Se esté realizando En mayo, la realidad Es que depende de los anuncios Que se hagan en junio para saber si que va a haber Algo interesante o no bien. Y yo creo que igual están, cierran las cosas El último mes porque uh -huh. así como funcionan las cosas acá. Eh, oye. Ahora, espérate, y mm. es importante decir esto. ya. ¿Sí? Y yo, yo creo que lo, lo digo más que nada como para no, para que la gente no caiga en el truco de, del FOMO y oh, me voy a quedar sin... Nada. No. Es importante mencionar que cuando la, las empresas como por ejemplo FestiGame, Gamer City, hablan de que las, las preventas se agotan, no es porque las entradas se hayan... Agotado. No. Ya, las la entradas que, que ellos tenían un stock de. ya Es porque las preventas tienen una fecha límite. Por ejemplo, la fest, en Festigame, la, la preventa iba del 5 al 14. O sea, habían sí. 10 días para comprar las entradas al primer precio. Ya. Sí. No se implica que las entradas se agotaran en eso. No, y implica no, no, que no. las entradas se van a seguir agotando. Mm. Por eso después, usted ya, y lo vimos incluso ahora con Gamer City. De nuevo, sí. no me estoy poniendo la camisa por ninguno de los eventos. Pero si ustedes se acuerdan, en la semana previa a la Gamer City, incluso dos semanas previa a la Gamer City, todos y absolutamente todos los influencers que habían están regalando entradas. Mm. Y nosotros eventualmente sí. supimos que la cantidad de gente que llegó a Gamer City era alrededor de las 30 40, entre mil y mil personas. Sí, aproximadamente 35. Aproximadamente pongámosle pues, 35. Mm. Porque se gustó el número que está entre medio. Qué buenas sí. son las matemáticas. Sí. Entonces... Eh... Sí, ahí... Está complicada la situación. Sí. Es como evento, hermano. Está feo. Está súper charmoso. Mira, por lo menos tuvimos un evento diferente. Independiente de la opinión personal que cada uno tenga y la experiencia de cada uno, porque hay gente que le gustó bastante y hay otra gente que obviamente no lo pasó tan bien. Pero... Es un evento que... Plantea algo distinto a lo que ya estábamos acostumbrados con Festigame y con Comic Con. Espero que Festigame tome carta en el asunto. Yo creo que no va a ser para esta edición, porque esta edición ya está más que cocina independiente de lo invitado. Pero sí que tome en consideración para lo que se viene dentro de las otras ediciones. Y por lo menos que el público sea un poco más más crítico. Porque si dicen, digo Festigame, oye, Gaming City está mejor, entonces tiene, tienen trabajo que hacer esto eh, nos comenta que eh, Para la, los juegos Que se seleccionaron Hicieron preguntas en la historia de cuenta Game. Y mucha gente votó por esos juegos Así que bacán, por lo menos uh -huh. están tomando feedback Y que obviamente sí. por el tema de, lo, de las preguntas Es que así se evitan si el invitado se baja A último momento y venden la entrada más cara Sí Oye, Oye, igual, se supone ¿sí? que este Game va a ser del 12 al 14 de agosto con el 15, eh, con un día sándwich. Sí, sí, con un día sándwich. ¿Van a ser cuatro días? ¿O son que tres días? Sí. Te digo, eh, sábado, domingo, domingo 13 y lunes 14. Ya. Son tres días. Eh, son tres días. Sí. Oye... Astro Digital está realizando un streaming y nos mandó saluditos, así que nosotros también le damos muchos saludos a los chicos me de Astro Mario, Digital. Le hacemos un raid. Sí, le hacemos sí, un claro. Y está el de Excel, así que ahí van a entrar más en detalle. Eh, sigamos. Ya, la última. Justo la última noticia. No tenemos, tenemos dos noticias. Porque aquí se me olvidó colocar un título. Oye. Hay... Hay algo interesante sí. acá. ¿Qué pasa cuando sí. eh, la comunidad de Modding realiza un juego que fusiona dos cosas que tú no pensabas que iba a suceder? Que son Halo y Mario Kart. Lo no mejor, hermano, lo no mejor. Yo vi este mod hace un par de días, lo vi en el anuncio que había en YouTube y lo conozco del, del legado que tiene este mod. Uh -huh. Quiero por llegar, quiero que. Ya tengo una razón para llegar al fin de semana y jugarlo. <ríe> Mira, sí, porque este mod eh, toma los personajes de Halo El personaje más te y obviamente el enemigo Oye, hay y, más y personajes y y sí, no, o sea, sí, ya, sí, sí, ya, toma los personajes de Halo Y los pone en un karting con los mapas de Mario Kart Transformando uh. esto en una batalla campal para intentar llegar a la meta Porque aparte pueden dispararse Sí, como de es, ah. Y con la física. ¿Y sabéis cuál es la mejor parte? No, no lo mencionaron en el artículo, pero sí lo mencionan en el anuncio en video. Que esto, este modo en general, es parte de la campaña del juego. ¿Cachai? Mejora, mejora, mejora, cursea, dependiendo cómo quieras verlo. ¿Cachai? Y, y integra este, esta sección de Mario Kart dentro de la campaña de Halo. Wow. <risa> Así que tú literalmente estás jugando No, no es como solamente un mod multiplayer tú, Bueno, lo podéis jugar multiplayer Pero aparte hmm. lo estás jugando dentro de la campaña de Halo Mira Hace como si fuera un nivel dentro Y como lo decía en el video, es lore friendly Entonces, eh. tienes, <risa> le hicieron sentido Oh por Dios <risa> Oye, ahí estoy viendo el trailer Y <risa> es bacán como lo está, lo está contando It's very good Sí, ahí y, yo lo voy a repetir un poco. Se jugar, sí, y se puede jugar cooperativo. Porque como se juega en el Master Chief Collection, lo podéis jugar cooperativo. Ya. Yeah. <risa> ¿Qué sale volando? Maravilloso. Maravilloso. Yo dejé que sea este fin de semana para poder jugarlo. Oye, sí, tal como dice Metal, ahí pueden buscar el mod de... Alocard se llama, y se llama Alocard Cursed. Sí. Eh, ahí o sea, pueden... Eh, uh, Dale. No, o sea, en el fondo, ¿qué necesitan para poder jugar esto? Necesitan la el Master Chief Collection, uh -huh. ¿ya? E, eh, necesitan eh, no estar bañados de la Steam Workshop, lo cual es bastante difícil que estén bañados de la Steam Workshop. Y fuera de eso, tener tiempo libre para disfrutarlo y, y divertirse con esto, porque en realidad es eh, así de bueno. <risa> El, oh, ya. voy a tener que jugarlo solo nomás porque puedo invitar a gente a jugar conmigo mira <ríe> a mí me falta el, el, el Masterchef Collection oh, creo, que mira, tengo, eh, creo que lo tengo creo que lo tengo el Masterchef Collection la gracia que te podéis comprarte todos los, los halos por separado, viene con el halo sí. C, así que ya es. pero por, por lo menos tener eso como base y si sí, pues, me encanta que salgan este tipo de propuestas tal como el el Rob Von Card. Oye, ese, ese, ese mod es puro chisposting. Así que sí. de verdad. Yo, oye, yo quiero llegar a jugarlo a ciegas. Y, y, y bueno. A ver, eh, sí, todo lo que eh. Eh, Y la última noticia que tengo es un juego que generó bastante ruido en redes sociales. Debido nivel, de nivel al grado de realidad que intenta reflejar. Oh. Porque este título muestra. A, a un FPS a través del body cam. Y como está hecho en un real, se ve increíble. Se llama peligrosamente, peligrosamente peligrosamente, increíble. Sí, peligrosamente Increíble. Eh, claro, es como si estuvieras viendo un video. No estamos viendo video. Pero es como si estuvieras viendo un video de un live policial. Leak. Un live leak, claro. Donde eh, se ve el, el nivel de textura y dice: Wow, ¿en serio? Esto ¿Está hecho en un real? Y, y, sí, está hecho en un real. Había gente que no creía en esto, que no creía que, que era un juego. Y tuvo que salir el, desa el desarrollador a mostrar cómo estaba el mapa creado, cómo llevó esto y renderizarlo para mostrarlo cómo, cómo se veía todo. Pero es que. No, de hecho, la, el comentario que hay sobre esto igual es. De la mano de, eh, wow, esto igual es muy realista, pero quizás la temática no es la mejor. Pero el hecho de que, bueno, el podcast habla sobre la historia en policía. Y todos sabemos que la gente no es muy amigable con el concepto de que tú estés jugando con un policía sí. hoy en día. Está claro. ahí sobre temas de brutalidad policíaca y todo el asunto. Eh, dejando eso de lado, que eso se va a ver ya una vez que se lance el juego... Eh, yo tengo que admitir que cuando yo vi el anuncio de esto lo vi en un, en un tweet con una pésima calidad de video y pensé que la calidad de video era parte de eh, la experiencia eh, sí. y después me di cuenta que no, que en realidad la calidad de video horrible era por culpa de Twitter pero sí, sí. me lo mentió definitivamente como la experiencia de cómo me imagino, me imagino así, como aumentando la dificultad realmente bajando la calidad del video claro. porque en el fondo Tú estás jugando, pero la cámara está posicionada de tal forma que tú lo estás viendo como si fuera eh, eh, una cámara externa a ti. Claro. Y el efecto se logra muy bien. De hecho, estos juegos se habían anunciado hace bastante tiempo ya. Sí, Sí, pero fue eh, justamente hablo... con el, con el tráiler que sacaron que generó ruido. Exacto, exacto. Eh, no hay fecha de lanzamiento, creo. No. No, y no está, está en Steam como, como Wishlist. Okay, lo puedan ahí agregar. Vayan, vayan, vean el trailer, veanlo con sus propios ojos, porque de verdad es. Ve y veanlo en YouTube, no hagan como yo, no lo vean en Twitter. <risa> <risa> Así que vayan nomás, cabros. Sí, igual esto sienta la palestra de, del nivel de realismo que estamos llegando con, el, con los motores, sobre todo en Unreal es que lo que, ve, lo que te vende no es tanto el realismo del juego y de las texturas, no. sino que la calidad de video y la presentación logran mm. llenar ese vacío donde tú generáis ese tema de, oye, ¿en realidad estoy viendo un videojuego o es un escenario? Sí, e es, es, es, es, es, es sí, estamos llegando casi, casi al, al y valle, que es el, el Valle de la el Incertidumbre, el, de la Incomodidad. Que en el fondo ya entramos como en el umbral de decir... ¿Será esto un videojuego? Sobre todo el tema que ha salido últimamente con la inteligencia artificial, con, por ejemplo, Millón y que está generando imágenes. Y... Pero si esto se toma para generar contenido eh, falso y que traten de falso. pasar lo real, es como estamos entrando en esa época. Es una, es una de esas aristas y de verdad. de no, no es muy difícil, no va a ser muy difícil, porque lo único que tienes que hacer es modificar el video, la calidad del video es lo suficiente sí. Como para generar ese. ese contenido falso. Entonces. Sí. Así que. Es, es como, es, yo, es, yo creo que este juego va a tener una buena arista y una mala arista. Sí, definitivamente. O puede que pase completamente desapercibido, Se quién sabe. Sí. Pero, pero igual es. Vemos este nivel y estamos recién en una etapa temprana de del Unreal 5. Porque sabemos de que la curva es muy alta inicialmente y después como que ya, ya vemos el potencial máximo que saca el motor lo vimos con Unreal 4 que los primeros juegos eran pero geniales pero lo que vimos cuando estaban sacando el último juego eran wow esto es lo que lograr el motor entonces es, es cuático lo que presentan y el nivel de uso que se puede entregar Justamente lo que dice Leto d es que el problema de esto es que se puede prestar para hacer fake news. Y, y ya sí. se está usando. Y ya se está usando. Es, que es, lo, es lo que hablábamos hace un tiempo atrás, de como quizás para nosotros es fácil darnos cuenta porque entendemos el contexto, pero hay mucha gente que lamentablemente no tiene esa capacidad de discernir cuando algo es generado cuando algo es real. Incluso sí. ni siquiera eh, eh, ya, bueno, es un comentario para otro momento, ¿cachai? Sobre mm. ética y, y todo el asunto, sí. pero Sí, por no, eso digo, es como ahí, va, a tener una, va a tener ramificaciones, va a tener implicaciones, sí. o puede que la cuestión pase súper viola. Sí, pero, e e esperamos lo segundo, muy posiblemente sea lo primero. Exacto, o sea, y de eh, que vamos a tener una discusión sobre que los videojuegos generan violencia, la vamos a tener porque eso nunca ha pasado de eh, moda. No, no, es, es el, la, la agenda normal de un día a día de un, de un político europeo. Yes. Eh, pero sí. Esperamos en todo caso de, de que ya como entrando a esto sal, salga la palestra, yo espero que si salga la palestra sea con altura de mira, no, no con un discurso de que terminemos variando cosas, pero sí lo que les recomiendo es que como ya estamos entrando en esta época, tomen todo lo que vean en redes sociales con un grano de sal, con mucha sal diría yo. Duden de no no, no, no, no tanto salen, no tanto salen. No sale, bueno, la de lado no, sí, sí. Eh, no, no, no, no, no, no tomen todo el contenido Como no, como <risa> Sino no, no, no, tomen no, el digan ¿es? Eh, eh, Tomen otra fuente ve, Vean que está un momento situación eh, sea, sean, sean, sean maduros es con el tomen que fuente, sí. vean Sean está toda sí. Justamente. Oye, ya estamos, estamos, estamos ya estamos con charla de papá, así que. Sí, sí, ya. Dijimos que no centro de <ríe> y nos estamos extendiendo harto. Así que sí, con esto damos cierre a esta edición de la Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que hicieron una vueltita. Recuerden que la Cuatrifuerza está celebrando los días miércoles a contar de las 7 de la tarde a través de Twitch de Paua .cl, www .paua .cl, eh, twitch .tv paua.cl. www.paua.cl Twitch.tv Slash twitch.tv/pauacl. Eh yeah. Recuerden visitar nuestro sitio, donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros estamos promocionando y comunicados, etcétera. Relacionado con videojuegos, con tecnología, con cine, con eventos y mucho más. Y recuerden visitar nuestras redes sociales, Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social. Nos encontramos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch y en Twitter. Metal, uh -huh. tus redes. Arroba meterupx en todos lados Y asumiendo que el Tenekan está aquí Arroba Tenekan en todos lados Sí, y eh, Recuerden eh, que si van a Apoyar las VGC Week eh, Ya pueden revisar todo el contenido Pueden proporcionarse. Se va a realizar el TXC y trataremos De que eh, podamos eh, Participar en la iniciativa E invitar a, a tanto Lady XL Como a la Web Astral Digital para lo de Demo Day uh -huh. Vamos a aplicar la Right Abstract Digital sí trabajo, abstract. En, en, trabajo de producción En directo Sí, en directo Así sí. que eso. un saludo también para toda la gente que se unió Durante el stream, gracias Siempre sepan que nosotros por lo general eh, Hablamos harto, pero siempre Hablamos cosas interesantes eh, Usualmente no nos quedamos dormidos Y recuerden que por lo general salimos A las 7 CD Media todos los miércoles a menos que digamos lo contrario, la próxima semana ya vamos a tener a Tenegan, así que esperamos de nuevo estar con eh, Team Completo. Sí. Así que nos estamos despidiendo, chicos. Muchas gracias. Cuídense, hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau, chao. <risa> <risa> <risa>